El póster parece que está también más o menos bien. Sí, está bastante bien. Está bastante bien. Hay un pequeño fallo tanto en el otro como en este. Y es que solamente, no sé si será la razón. Solamente ponéis eh, flecha en línea recta. ¿Es que solamente se pueden dar en línea recta? Entonces, sí, hay curvas. Había como así, pero eran como muy iguales. Me parecía que todos iban en colores. no podía, no podía ponerlas es que... en el pop. Sí, se puede. No, no, para, porque... no, no, para, para. para No es que tú las copies de donde está de los simbología sino que tú las dibujes. Ah, sí, sí. Sí. Eh, sí. No, las puedes dibujar de, de diferentes formas. Y una de las formas de dibujarla es... Eh, te ponía. Aquí me voy a poner... Te pones aquí y dices, esto, diferentes tipos de curvas de estas. Y la utiliza y les pones luego el tipo de flechas. y por delante, eh, le puedes poner conectores. Conectores con tipo flecha. lo a mano alzada. Bueno, pero a mano alzada también lo podéis hacer, que es que no hay ningún problema. Pero lo que no digo es que todo sea en línea recta. Eso es lo que estaba diciendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues venga, vamos. Eh, pero con el otro es que sale mejor venga, empezad eh, bueno, vamos a jugar ahora a tomar la bandera ah porque... bueno, un segundo, y otra cosa que estaba bien en esto, era que habíais puesto los, esto se vaya que habíais puesto los contenido motor, resistencia, es muy importante yo no sé qué, para, para mantener activo el juego, que justifiquéis el por qué ponéis esas calificaciones, venga empezad, bueno, tomar la bandera no sé si he jugado alguna vez, pero bueno, se divide al eh, grupo en dos equipos tenéis una base y la otra, es muy sencillo, Vuestra, vuestro lado del campo solamente podéis pillar al contrario en vuestro propio lado del campo, ¿vale? O sea, si ustedes van a intentar robar un cono en el campo contrario, no, ahí lo podéis pillar porque seréis pillados. Eh, simplemente consiste en conseguir mayor número de conos en, en el tiempo determinado por nosotros y una vez acabéis la ronda se mira quién, qué equipo tiene más conos y se anotaría un punto. ¿Qué más? Eh, para cuando sois pillados en el campo contrario, debéis sentaros, ¿vale? Contad en, vu en vuestra mente, se humilde, 5 segundos y fácilmente una vez con 30 segundos levantáis y volvéis rápidamente a vuestro campo para poder seguir jugando y ayudar a vuestro equipo. Siempre hay que volver, ¿no? Siempre hay que volver cuando eres pillado, ¿vale? Pero... Sí. No, no, no, no, el con idea de que es medio con, campo, ya ha vuelto tu a tu campo, O sea, ¿vale? el, el atacante que pase el área de balón mano ya no puede ser pillado, porque da el colo y se lo lleva a su base y tampoco puede ser pillado, ¿vale? O sea, ¿no Una vez coge el colo que... cuanto antes llegue allí, antes puntúa el colo. Okay. ¿Vale? Si sí. no llegáis a vuestra base con el colo, okay. no Empezad ya que tenéis 8 minutos, venga. La velocidad más resistencia tengáis pues más vaya a estar corriendo y más puntuación vaya a conseguir. Luis, David, para acá y los demás aquí y los otros ahí. Eso sí, no, Eso sí. no, de la persona. El juego era, vamos, ha dicho que era tomar la bandera y me quita el medio, con lo del adulto que te dije que te el día. Sí, sin la problema. También por ya si, yo creo que en principio, cuando me veo al físico... Con tranquilidad. Hombre, ya que hay una cosa que no es... No, no, con tranquilidad, que no te... Thank <laughs> you.